So, le preguntaba, bueno, Neboja le preguntó al señor Partab, que nos contara un poquito lo que opinaba de nuestro negocio, y ellos han estado reuniendo todos estos últimos días, eh, le presentó a todos nuestros miembros de nuestro equipo, el señor Partab Reddy es un señor canadiense, eh, que ha sido director de tres empresas públicas durante muchos años, tres empresas muy grandes. ...que ha estado involucrado en, en estudios de varios proyectos eh, criptos y ha estado aprendiendo mucho de este tema últimamente. Él está como representante de la familia real eh, saudí y también está conectado con, eh, los, eh, con BRICS. ¿vale? Eh, los tres últimos días se ha estado reuniendo con, con Neboya y ha estado revisando toda la información de nuestro proyecto... Eh, nos decía que hay mucho interés allí en, en, en Emiratos Árabes para listar y registrar empresas y proyectos criptos, que hay una regulación bastante fuerte, eh, pero que hay mucho, mucho interés de ambas partes para que se consigan eh, registrar este tipo de, de negocios y emprendimientos. Eh, nos decía que negoya es una persona muy, eh, muy honrada, muy inteligente, y que nos ha, les ha presentado a ellos un, un muy buen proyecto, que está seguro de que la familia real eh, va a apoyar este proyecto, que después de haber validado toda la información y la documentación que Neboya ya le facilitó, eh, eh, van a poder asociarse, digamos, con nosotros, <coughs> eh, que están validando toda esta información de, sobre nuestra plataforma, los protocolos, la estructura, etcétera que eh, tiene mucha fe de que la validación va a ser positiva y entonces ya pasarían a ser par parte de esta familia. Que iríamos a registrarnos para poder eh, cumplir con todas las regulaciones de los Emiratos Árabes y registrar así esta nuevo, nueva empresa. Eh, que hay un gran interés en este, en este proyecto, eh, que... Eh, CryptoFamily es una buena oportunidad para ellos también para explorar y moverse hacia adelante en todo lo que CryptoFamily eh, promete, que, va, que ha visto que hemos creado nosotros una gran familia que bueno, nos decía que nos hemos presentado cuando nos lo presentamos, somos de 10 países distintos nada más los que estamos por aquí, eh, que estuvo leyendo nuestro white paper eh, la última noche hasta las 3 de la mañana intentando entender todo cómo funcionaba eh, que ha entendido nuestros objetivos, nuestra misión, qué es lo que queremos hacer y por eso cree que la validación va a ser positiva, que es un proyecto muy bueno, eh, que, van, que después de que toda esta documentación se valide y vean cómo funcionan nuestras pools y lo que hay en nuestras pools y demás, eh, vendría ya una inversión de, de la familia real eh, de haber visto ya todo nuestro sistema económico y nuestra estructura como está instalado. Eh, Vale, también nos contaba que eh, él es representante de varios países productores de oro y entonces Nebo ya le, con, le pedía que nos, que nos explicara un poquito sobre el tema de la moneda estable pegada al oro y eso fue lo que estuvo explicando, eh, bueno, explicó muchas cosas de la, tema de, pro, de la producción del oro, que hay un sistema ya que están probando en Canadá, Australia y Suecia, que es, es un modelo que están testeando en esos tres países y que ya hay digamos una una forma de, de llevar este, este objetivo que siempre ha tenido Neboya adelante de tener un, nuestra moneda pegada al oro, eh, estable, digamos. Y ¿no? ya, de momento. Bueno, nos contaba Neboya que tenemos que estar todos muy atentos esta noche a los canales oficiales, ya sabéis, en eh, canal de Telegram eh, tenemos el canal de CryptoFamily, el canal de Family Token y pondremos también la información en los demás idiomas, en los canales de soporte. Eh, recibiremos allí instrucciones muy claras para, eh, pues para acceder a la página. Nos van a informar de, de todo lo que va a ocurrir, de la distribución de los airdrops, del vesting, de la preventa, los tokens comprados en la preventa. Vamos a poder acceder a nuestra página, por fin. Eh, vamos a poder verificar toda la información y proceder para que hagan los pagos. Entonces, eh, nos decía Neboya que vamos a poder ir a la página web y clicar en me he olvidado de la contraseña, me he olvidado de la contraseña, Forgot Password, le damos clic ahí, ponemos nuestro email, en esta página se usa el email, en la anterior usábamos el, el teléfono, aquí se usa el email, eh, eh, olvidamos contraseña y nos va a llegar la contraseña nueva al email y vamos a poder entrar. Eh, vamos a ver entonces toda la información ahí en, en la página nueva, todas nuestras pools, nuestros paquetes, nuestros referidos, nuestros datos personales. Martín. Sí. No, tenés no me... en YouTube. Perdón, lo siento. Bueno, voy a empiezo de vuelta. Vamos a tener que estar todos muy atentos a los canales oficiales esta noche, vamos a recibir información allí, paso a paso, de las instrucciones que tenemos que seguir para poder recibir eh, saber cuándo se van a hacer todos los airdrops que tenemos por delante del vesting, de la preventa, eh, de todos los family tokens antiguos y etcétera. Eh, vamos a poder acceder a nuestra página, que iremos a la página, como ya sabéis, de cryptofamily.love. Le clicaremos a me he olvidado de la contraseña y el sistema nos envía la contraseña nueva de acceso a nuestro email. Accedemos con el email. Entramos a la página y vamos a verificar que todo está correcto. Vamos a verificar nuestras pools. Nuestro balance, nuestros paquetes comprados, nuestros referidos, nuestros datos personales, ahí es cuando vais a tener la oportunidad de cambiar números de teléfono o lo que queráis cambiar dentro de lo, del perfil. Eh, y una vez que hemos comprobado que todo está bien, pues ya podemos proceder a hacer el KYC, ¿vale? Entonces, eh, el KYC, lo que vamos a tener que completar, lo, muy básicamente, el nombre, número de documento y un, una foto del documento, nos explica siempre Neboya que este KYC es un KYC interno, que como lo hemos explicado antes ya, es por un tema de seguridad. Si ustedes en algún momento pierden el acceso a la página, pierden el acceso al email en el que usan para entrar, por ejemplo, eh, que no van a poder restaurar la contraseña si no pueden acceder al email, pues en ese caso tendríamos que contactar con soporte, enviar pruebas de nuestra documentación para que podamos, eh, digamos, eh, darle la cuenta a una persona en, ese, en, ese, en esa circunstancia, ¿no? Entonces, Neboya siempre nos explica que este KYC es interno, simplemente con ese objetivo de seguridad, que no nos preocupemos que esta información no va a salir a ninguna parte, ni va a ser enviada a ninguna institución. Eh, que mucha gente nos contaba, Neboya, que ya lo sabemos, que no ha pagado, porque no ha podido, los eh, estos 10 dólares, en este caso, eh, cuando vayan a entrar, van a encontrar, nos decía, una, un, un cuadradito amarillo que va a decir eh, que debe usted pagar los 10 BUSD y bueno, habrá que proceder de acuerdo a lo que diga este, este pequeño aviso, digamos, en la página. Que también nos decía, Neboya, que hay casos de eh, cuentas que tienen el email repetido, eh, cuentas que bien, a lo mejor pertenecen a la misma persona o a lo mejor no, que tienen el email repetido, pues que esos casos también van a haber que resolverlos con soporte. Eh, Qué bueno que se van a hacer entonces los dos airdrops que nos van a facilitar eh, la dirección del contrato del nuevo Family Token para que podamos importarlo en nuestra Metamask y así podamos ver nuestros Family Token y ya estamos listos. Así que bueno, esta noche no duerme nadie. Si sí, de por sí no dormíamos. Bueno, primero Neboya nos decía que todo este proceso del que estamos hablando es inmediato, que no piensen que vamos a tardar ahora un montón de tiempo, es, es todo inmediato, lo tenemos todo preparado, el equipo de IT está preparado, la página está preparada, está todo preparado, la liquidez, todo, que no pensemos que, que esto se va a estirar, eh, que vamos para adelante, eh, que lo que no quiere Neboya es que algunas personas tomen ventaja. Eh, nos, nos explicaba que... Eh, Obviamente que hay personas en este proyecto, parte de este proyecto, que saben mucho eh, y bueno, no, ni siquiera ni que sepan mucho. Imagínate solamente el, al momento de hacer el KYC, hay personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia con la tecnología como otras y van a poder hacer el KYC súper rápido, las otras a lo mejor tienen que esperar a mañana que alguien les ayude. Entonces Neo ya está pensando con el equipo ahora a ver eh, que, cómo hacerlo esto de la manera más justa para que podamos salir todos al mercado al mismo tiempo, porque evidentemente el que primero va a vender va a vender capaz que mejor que el que vende más tarde, ¿no? Que esto no significa que luego la moneda se quede ahí abajo, va a volver a, a, a, a subir, pero la, los primeros días pueden ser bastante eh, volátiles, ¿no? El precio, entonces, eh, ya lo que quiere es que todos tengamos la misma oportunidad de aprovechar esa volatilidad, tanto para vender como para comprar, porque también está eso, ¿no? tanto para vender como para completar. Entonces eh, están pensando ellos a ver cómo estructurar todos los pasos que hay que hacer, eh, que tampoco quieren apurarse, que tampoco van a decir exactamente cuándo lo van a hacer, porque eso quieren proteger la seguridad del proyecto y quieren protegernos de personas que a lo mejor están esperando la oportunidad para aprovecharla, eh, y algunas personas que no queremos que, que la aprovechen. <risa> y eh, eso que querían que tengamos que, que todos la, la, el acceso al, a las mismas oportunidades y que quiere hacer esto de una manera justa y eso fue lo que explicaba las preguntas de, de Soraya. Eh, Soraya preguntaba si vamos a poder a tener que esperar para vender nuestros Family Tokens. No, cuando ya nos habiliten los Family Tokens ya la liquidez está. Eso no, no es así. Eh, Vale, que nos decía que también una cosa que tenían que tener en cuenta, que por ejemplo, la, la, lo que sí que tienen, que están calculando ahora que se cerró ahora mismo, la preventa, tienen que calcular cuántos family tokens tienen que salir de ahí, porque de ahí se va a, también a calcular cuántos family tokens van a, a la liquidez en swap Entonces son, son cálculos que se sí tienen que hacer esta noche. Se acaba de cerrar ahora la preventa, entonces son pequeños detalles que... que se hacen en un rato, pero es, no es inmediato que digamos, venga, terminamos el Zoom y ya entréis y está todo hecho. No. Pero bueno, mientras ellos van haciendo todo eso, pues nosotros vamos entrando a la página, vamos revisando las cosas, haciendo el KYC, y cuando quieras acordar ya lo tienes. Ya. Sí. En el caso de cuando yo le pregunté a Neboya que si que si cuando retiráramos, eh, que si era del uno que si tenemos que retirar hasta el día 15, dijo que no, que ahorita ya está todo el proceso. Pero en otro punto bien importante es que cuando tengamos el dinero en Metamás, que si ya tiene el flujo económico para que podamos hacer el retiro. Y él dijo que eso está por definirlo, ¿no? Más bien. No, no, no. Ok. No, sí, sí. No entendí mal. Okay, eh, madre, los madre. paquetes vencidos, los paquetes vencidos, por fin nos habló Neboya en Zoom oficial sobre los paquetes vencidos. Que información la teníamos? Bueno, yo se lo pregunté, él me lo confirmó y lo estuvimos contando en los canales oficiales a quienes nos preguntaban al respecto. Pero creo que es la primera vez que Neboya lo dice en un Zoom y ya tenemos eh, la prueba de que es así. Así que pueden eh, quedarse tranquilos de que lo que les estamos comunicando es real. Los paquetes vencidos. Desde que dejamos de tener la posibilidad de renovarlos en la página antigua, van a poderse renovar en cuanto entremos a la página. Desde qué fecha es esa fecha, no lo ha dicho Nevoya, pero todo el mundo sabe que esa fecha es el 5 de octubre. ¿Vale? Esa, esa fue la fecha en la que salió ese botón, dejó de estar. Y lo hermosamente increíble es que nos van a pagar desde esa fecha también estos paquetes. Nevoya, ¿entiende? que eso no ha sido nuestra culpa, entonces eh, vamos a poderlos renovar, todos esos paquetes van a poder producir todo el dinero, así que en muchos casos, octubre, noviembre, diciembre, enero, vamos a renovar y vamos a poder renovar otra vez, porque ya son paquetes que, que, que habrán cumplido ya más de 90 días. Así que, eh, muy buenas noticias que nos ha dado confirmadas hoy Neboya en este Zoom. Eh, bueno, nos decía Neboya que sí, eso tenéis que tenerlo en cuenta, este tema de la renovación de los paquetes vencidos no va a ser una renovación automática porque, bueno, lo hemos estado mirando con los chicos de, de informática. Para que pudiese ser automática, eh, había que programar un producto diferente porque los paquetes antiguos cuestan 21, no cuestan 24, empiezan al día 8, no empiezan al día 9 y, bueno, muchas cosas distintas. Entonces, se va a hacer de forma eh, manual también la verificación, ¿vale? Entonces, tenemos que tener paciencia, vamos a pedir. La renovación, vamos a contar con que todo eso se va a ejecutar de forma retroactiva y vamos a recibir todo el dinero, pero no esperéis que apretéis un botón y de repente ya todo se generó, todo se distribuyó y todo, y otra vez apretar. No. Tener tiempo, tener paciencia. <ríe> sí. Entonces, bueno, eh, vamos me imagino que todos a renovar esos paquetes, pero vamos a tener que esperar unos días, tampoco estamos hablando de mucho tiempo pero vamos a tener que esperar unos días a que todo se haga la verificación y, y esa, digamos, generación manual de todas esas ganancias generadas eh, de forma histórica, ¿vale? Le da las gracias a, a Yelena, a Mario, a todo el equipo de, de informática, a todos los desarrolladores que estuvieron trabajando, los chicos que están allí en Dubái, que tengo muchas ganas de ir a visitarlos, la verdad, estamos... Eh, Haciendo un muy buen equipo, muy linda gente todos. Eh, y bueno, pues eso le daba las gracias a todo el mundo, ya después me daban las gracias a mí. Y eso no lo voy a traducir, <risa> porque ya. <risa> eso que lo traduzca Soraya. <risa> sí, sí. sí eh, ahí dijo que, que agradece muchísimo a Nati por todo el trabajo y todo el apoyo que ha hecho a, a esta organización. Y también, bueno, Ángelo, ahí es donde interrumpió y dijo también que está Nati es realmente el superhéroe que nos ha sacado adelante a todos con una excelente traducción, independientemente de siempre estar pendiente para todo. O sea, siendo así, como dijo Neboya, su brazo derecho. Gracias. Gracias, Soraya. Quiero contar algo gracioso. Gracias, Nati. Tengo, Gracias. Que, tengo que contar algo gracioso, ya que estamos esperando que vuelva alguien. Eh, hoy eh, no me acuerdo quién ya, pero bueno, perdón que no me acuerdo quién. Alguien me llamó Supernati y me hizo mucha gracia porque en mi, último, en mi última empresa, donde yo estuve 10 años, eh, mi, mi colega, mi socio, me llamaba Supernati. Y me hizo mucha gracia. <ríe> Supernati. Okay. Eh, maestro del marketing. <risa> un maestro del marketing eh, tiene un equipo enorme de gente en absolutamente todo el mundo prácticamente, bueno por supuesto África pero bueno dijo hasta Corea, Miami, en todos lados eh, y nos decía que él, eh, eh, Neboja primero antes de que dijo algo que está bueno Neboja dijo eh, que él ya ha hecho su trabajo y ahora es el momento de que nosotros hagamos el nuestro, él ya nos ha montado el sistema y ahora nos toca a nosotros eh, hacer que nuestra familia crezca sin parar, sin fronteras y sin parar. Y entonces, bueno, Ángelo nos decía que sí, que él eh, tiene un, una red muy importante en todo el mundo, eh, que él, él admira mucho a Nebocha desde el momento en que se unió a este proyecto, eh, por el plan que él tiene para, para todas las familias, por el gran corazón que él tiene, por no haber nunca eh, abandonado y desistido de su misión y de su visión, por seguir siempre adelante a pesar de todos los obstáculos y a pesar de tantos haters que nos han salido en todo este proceso, eh, que no es eh, que bueno para todos nosotros no es sobre no es acerca del dinero esto que estamos haciendo, no, que es sino más bien acerca de cuántas vidas podemos cambiar con esta oportunidad, eso siempre lo hemos hablado. Eh, que, que deberíamos demostrarle a la gente, eh, enseñarle a la gente cuánto dinero la gente puede hacer eh, nos hablaba de que esta es la mejor oportunidad que hoy, hay hoy en día en el mercado de las criptomonedas eh, que, bueno, nos decía que uno de sus mentores estaba, quería entrar a esta llamada pero como ya estábamos al máximo estará mirando el live stream eh, que su mentor le dijo que dejara eso, ¿no? de dejara de pensar en lo que, cuánto dinero él iba a hacer o en, en sí mismo y empezar a pensar de cómo podía ayudar a la comunidad. Y bueno, ese es el mensaje que nos quería dejar Ángelo. Nos contaba que él en, el, en, en uno de los negocios que ha estado últimamente eh, invitó simplemente a 10 personas y su propia comunidad llegó a los 2 millones y medio de personas. Entonces, bueno. Tenemos una oportunidad de oro, eh, todos lo sabemos, para llevar eh, bienestar y, y tranquilidad y comida y agua y un montón de cosas a muchos rincones del mundo. Así que estamos todos muy felices de poder empezar. Quise agregar que todo lo que Ángel lo dijo eh, referente al propósito de CryptoFamily no es algo nuevo. Todos nosotros comenzamos con ese propósito y no creamos una comunidad de la nada, nada más porque sí por nuestras caras bellas que somos hermosos. La creamos porque creímos en un sueño y ese es el por qué seguimos aquí ahorita. Así que vamos a esperar a que las cosas sucedan. Oye, y a mí me, me gustaría agregar un poquito, ya que estás hablando, estás hablando en español y a toda la comunidad hispana que está atrás de nosotros, porque hemos agradecido a neboya por su temple, por su dedicación, por, por no haber abandonado. Hemos agradecido a todo el equipo de TI, a, a, a todos nosotros que aquí estamos dando la cara, pero yo creo que también de nosotros, para toda la comunidad, les debemos un agradecimiento por su paciencia y por haber estado a todos los que están y a todos los que están presentes y a uno de los que se fueron, ¿no? Vamos a, a, a agradecerles por su paciencia, por su tiempo, por, por sus buenas palabras y pues también, ¿por qué no? Por las malas palabras que nos impulsaron a... A, a o sea, seguir vamos adelante, a tener ¿no? Tolerancia, empatía y amor. Eh, eh, eh, con esa batallé, con esa batallé mucho. ok No, oh, sí tienes razón. Qué bueno agradecer a todos y, y siempre este la invitación, ¿no? A, a que seamos muy conscientes. Fuerte abrazo a todos y yo me callo. And with a picture. That's it. Esto lo quiero traducir inmediato al español. Es muy importante para toda la comunidad latina que nos han preguntado a Pedro, a Naty, a mí. ¿Sabes? Si tú tienes una identificación oficial por el gobierno, ya sea pasaporte, sea ID, aun cuando esté caducada, y lo digo mucho por los de Venezuela que nos han contactado. Con que tú lo pongas como enseñó Señor Nebolla, al lado del pasaporte tuyo, que la foto del pasaporte no sea Mickey Mouse, que seas tú, y la foto del pasaporte tú y la foto de la licencia lo que sea, Mientras seas tú con esa tarjeta, ese KYC va a pasar. Thank you, Neboya. Nos dice Neboya que no se les va a ocurrir cambiar el nombre, por ejemplo, de que digan que es Neboya Katik con la cara de Marco, no por su vida. O sea, sean lógicos, suban bien su ID. Si no lo tienes, es tu responsabilidad y sí, pero sí sube bien tu ID, por favor. Nos dice Neboya que a todos los que detecten anomalías, por favor, muy importante que lo apunten en un papelito y que lo reporten en el sistema de tickets que aparece en la página. Es muy importante, este es un sistema nuevo. Seguramente vamos a encontrar fallas. No te espantes porque están. Eso está diciéndolo Neboya y por favor, repórtalo para que se corrija adecuadamente. Sí, consideremos que todo sistema que va arrancando o, o que vaya iniciando debe, debe tener. Este, fallas entonces también seamos pacientes en, en eso <risa> okay. eh, Bueno, Neboya nos dice que vamos a acceder a la página que si encontramos cualquier error como bien eh, ha traducido ya Soraya no lo voy a volver a repetir no se me escucha Vale, eh, nos dice Neboya que, que si encontramos cualquier fallo en la página que lo reportemos eh, de cualquier cosa que no funciona, pero también si vemos alguna diferencia en el saldo de lo que tenemos y lo que creemos que debemos de tener, eh, que también lo reportemos por favor, que nos dice que hay algunas cuentas que no van a poder acceder eh, directamente a, a su cuenta eh, porque han hecho cosas que no estaban bien o porque hay algún asunto que se está verificando, que si encuentran ese problema porque se pongan en contacto con nosotros. Siempre, por favor, lo que les pedimos, y lo voy a decir eh, aprovechando esta oportunidad, no nos llamen a los administradores de los grupos. No nos llamen. Es que no podemos, <ríe> imagínense, o sea, ahora somos 40.000 mil personas, o 25 o 30 mil personas en, en castellano. ¿Cómo se piensan ustedes que ocho administradores que somos los que estamos en los grupos vamos a poder atender todas sus solicitudes? E incluso tampoco por mensaje privado, o sea. Están los grupos de soporte y para eso están los grupos de soporte. No nos contacten con, por privado, por favor, preguntándonos cosas que no son privadas. Si tú me, me escribes un mensaje para preguntarme cómo funciona la Pool 2, ¿por qué no lo escribes en el grupo de soporte? No me lo mandes por privado. Por privado son las cosas que son privadas, que tienen que ver con tu eh, información personal o con cosas que no se dicen en, en, en público. Entonces... También eh, les pedimos que cumplan con este requisito, por favor, de no llamarnos, de no mandarnos mensajes privados que no sean privados, porque hay casos que sí necesitan contactarnos por privado, y si yo tengo 350 mensajes sin leer en WhatsApp, no, nunca jamás voy a poder asistir a la gente que lo necesita. Entonces tenemos que respetar el tiempo y los espacios dedicados a cada cosa. El grupo de soporte es un grupo de soporte, los mensajes privados son para cosas que necesitan hablarse en privado y, y por favor usen eso a conciencia porque somos humanos, no somos un robot, entonces sinceramente, o sea, los, los mensajes ya es imposible de leerlos simplemente. Y bueno, Nebo ya nos dice de que se va a tomar un 20 minutos de descanso, que después tiene el Zoom con los Balcanes y que vamos a tener mucho trabajo esta noche. Yo ya tengo un litro de café preparado, preparado. Bueno, ya. que diciendo, que es bien importante es no se apresuren en el sitio. Por favor, lean dos, tres, cinco veces las instrucciones y una vez leído, entonces sí, haz lo necesario para que suceda. We will give everything what you need. Bye bye. Todo aparecerá en los canales oficiales. Bye.